Robinson Cano jugará con las estrellas orientales, pero ¿cuándo? Tú sabes que desde el principio no será, ¿me entiendes? Y es como yo lo dije en entrevista, tengo que prepararme. Pero estamos calculando que a lo mejor no juego antes de round robin, todo depende de cómo marche todo, cómo va a ir el equipo, y jugar el round robin completo. Voy a prepararlo más temprano y ya tú sabes que también el, del año, el, año, sí. el año que viene son mucho más temprano. Pero sí esa es la meta. Tratar por lo menos de dar un, varios juegos antes y luego el Con el poquito de experiencia que tengo, de la, el poquito de experiencia, de hacia arriba, el poco que sé, se, o sea, poder transmitir a los muchachos y ayudar y todo en conjunto, entre todos nosotros, ayudar a, traer a ese campeonato San de Macorís. Bueno, de verdad que siempre orgulloso, más contento de ser de San, per de San Pedro de la tira que me dio nacer, donde aprendí a jugar, he hecho casi toda mi vida, tengo toda mi familia. de verdad que gracias por ese apoyo que siempre me han dado y que me lo sigan dando. Gracias y bendiciones a todos. El lanzamiento, línea de Cañorazo, por toda la raya del Lechfield, viene una, va rumbo a tercera base, Ley. siguió volando bajito, viene para la goma, entró... Esto es de locura aquí en el Tetelo Vargas.